No puedo más, quiero parar Si ahora esperas, me oirás gritar La guerra está lejos de terminar Guardo al corazón y olvido que necesito amarme Me he sentido mal, pero todo bien está Sé que estos días puedo sobrepasar Voy a renunciar, no puedo más, quiero parar Si abres verás, me oirás gritar Es necesario temer No lo haré, pues es bien ¡Me